Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este nuevo programa, a esta nueva edición del Wahoo segunda parte. Y hoy, como todos los martes, eh, aprovecho esta reunión que tenemos con el grupo. Todos los chicos están... Aquí atrás, de forma física y también de forma virtual. A ver, digan hola, para que sepan que estén. Bueno, ahí está, no estamos solos. ¿Eh? Y, y bueno, eh, esperando que llegue este día para compartirles eh, esta maravillosa enseñanza de la cual es importantísimo tenerlo en cuenta. Y la verdad es que no es tan conocido, siendo que Creo yo, es el libro de sabiduría más extraordinario que haya sido escrito. Claro, el Tao Te Ching desde ya. Pero aquí tenemos las 81 lecciones desarrolladas y explicadas de una forma mucho más cercana, mucho más amena, mucho más simple de comprender y entender. Y bueno, como les decía recién a los chicos, hacemos, aportamos nuestro granito de arena y hacemos nuestra labor para hacerles llegar a todos ustedes el conocimiento de este magnífico libro. Y es verdad que mmm, aportamos también algún que otro bocadillo en cada una de las lecciones, pero la verdad es que se lo estamos transmitiendo prácticamente de forma literal, porque no hay mucho más que agregar. Sin embargo, si tienen ustedes alguna pregunta, si quieren acercarse, al grupo, si quieren seguir avanzando y llevando a la práctica todas estas enseñanzas, no dejen de escribirnos, ahí está eh, mi número de teléfono como en todos los videos, acérquense a los chicos también de Manifestación Mística en Facebook y bueno, ¿por qué no? Tal vez el día de mañana, como los que están aquí, de forma física o de forma virtual, ustedes también puedan formar parte de esto que hemos llamado el Círculo Interno de Manifestación Mística. Bueno. Vamos a comenzar, para no extendernos mucho, y hoy continuamos con la lección número 21. Y la titulé así, la verdad del momento. ¿Sí? Dice Lao Tse, Todo momento es frágil y huidizo. Por hermoso que sean, no pueden conservarse los momentos del pasado. Por gozoso que sean, no pueden guardarse los momentos del presente. Por deseable que sean, no puede atraparse en los momentos del futuro. Pero la mente se desespera por fijar el río en un lugar. Poseída por las ideas del pasado, preocupada por las imágenes del futuro, pasa por alto la simple verdad del momento. Quien pueda disolver su mente descubrirá de repente el Tao a sus pies y tendrá la claridad a la mano. ¿Sí? Qué fantástico, qué maravilloso. El, el famoso Carpe Diem, ¿no? Disfrutar el momento, soltar el pasado, dejar ir eh, eh, el futuro, no tener miedo, no cargar con culpas, solo estar en este instante, en este presente y en este momento. Pero claro, para poder llevar a la práctica necesitamos el más absoluto control de los pensamientos y desde ya eh, de la mente en su totalidad. Mientras más fija, mientras más eh, la mente esté en un estado de observación y de testigo, mucho más vamos a estar conscientes de toda esta realidad maravillosa que nos rodea. Veint Lección número 22 del Wabuchín, y lo titulé de esta manera. Nada de espejitos de colores. ¿Sí? Dice así esta lección número 22. ¿Cómo puede verse la unidad divina? Es hermosa, en hermosas formas, en pasmosas maravillas, en inspiradores milagros. El Tao no está obligado a presentarse de esta forma. Siempre está presente y siempre está disponible. Cuando se agota el lenguaje y se disuelve la mente, se manifiesta por sí mismo. Cuando se cultivan la claridad y la pureza, se revela a sí mismo. Cuando la sinceridad es incondicional, se desvela a sí mismo. Si deseas ser vivido por él, lo verás en todas partes, incluso en las cosas más ordinarias. Fíjense ustedes todo lo elevado, todo lo trascendente, todo lo espiritual, desde ya que lo encontramos en el aquí y el ahora, como lo dijimos recién, y en las condiciones ordinarias, en lo cotidiano, en las circunstancias más simples y que etiquetamos como efímeras, ahí también está la magia y ahí también está lo maravilloso. No esperemos ver espejitos de colores, no esperemos ver fuegos artificiales y cosas supremamente extraordinarias, porque entonces nunca vamos a despertar a la esencia de la sabiduría y de la verdad. No significa que todo eso no exista. No significa que en todo eso maravilloso no esté la divinidad. Sí, claro, también lo están los espejitos de colores. Pero si no aprendemos a verlo en lo ordinario, entonces estamos siempre en la espera de que algo extraordinario se dé cuando lo extraordinario está en captar la esencia de lo ordinario. ¡Qué fantástico, eh! Lección número 23 del Wauchin, de este maravilloso libro que considero la obra magna de la sabiduría. Dice así, o mejor dicho lo titulé, Darse sin expectativas. Es cortito, pero dice... La suprema verdad no puede expresarse en palabras. Por ello el maestro supremo no tiene nada que decir. Simplemente se dona a sí mismo como servicio y nunca se preocupa. Fíjense qué increíble, fíjense qué extraordinario. Si nosotros realmente queremos actuar como maestros, aunque todavía no lleguemos a hacerlo, pero debemos ir en esa imitación, en esa práctica de aquello a lo cual aspiramos todos nosotros a alcanzar y lograr, se resumen en esto, en esta, en esta acción en donde nos damos simplemente sin expectativa, simplemente sin esperar nada, simplemente porque está en nuestra propia naturaleza y entendemos que el servicio es lo más maravilloso que podemos hacer en esta vida. Porque eso nos hace crecer y hace crecer todo a nuestro alrededor. Lección número 24 del Wabuchi Lo titulé así. Despertar es ser. La conciencia sutil de la verdad del universo no ha de considerarse como un logro. Pensar en términos de logro es colocarla fuera de tu propia naturaleza. Esto es erróneo y engañoso. Tu naturaleza y la naturaleza entera del universo son la misma cosa, indescriptible, pero eternamente presente. Ábrete simplemente a esto. Wow, ¡Qué fantástico! ¡Qué extraordinario! Fíjense ustedes, entonces la meta, el logro, nunca está afuera. La meta y el logro está aquí y ahora, en este presente. Solo es cuestión de despertar. No podemos nosotros poner fuera de nosotros mismos aquello que somos. Si nosotros vamos en dirección a realizarnos y alcanzar nuestra verdadera naturaleza, entonces debemos de comenzar a sentir y a vivir que ya estamos realizados. O que esa manifestación elevada y trascendental, empieza a expresarse y empieza a manifestarse en el aquí y el ahora. ¿Mm? Solo es cuestión de dejarse ser y lo vamos a ir sintiendo y lo vamos a ir viviendo. Porque es muy diferente cuando actúa la mente inferior a que cuando actúa la mente superior en nosotros. La energía que se transmite, la energía con la cual se experimenta esas sensaciones absolutamente eh, diferente, con, eh, opuesta. Una es desgastante. Una requiere esfuerzo, requiere trabajo. Inclusive hay pensamientos, lógica. Hay una, una programación y hasta una intención. Pero cuando es la mente superior, no. Es todo lo contrario. Es gozosa, es energizante. Es natural, es espontánea y se siente viva y se siente a través de la piel. ¿Mm? Vivamos entonces esa sensación cada vez con mucho mayor fuerza y estaremos sintiendo el maestro y estaremos sintiendo el Tao expresarse a través nuestro. Muy bien, lección número 25 del wau chin Lo titulé El Camino del Medio o el camino sin juicio, ¿Sí? dice así Lao Tse, no todos los caminos espirituales conducen a la unidad armoniosa, de hecho la mayoría son rodeos y distracciones y no otra cosa, ¿por qué no confiar en la evidencia y simplicidad del camino integral?, Viviendo con sinceridad incondicional, erradicando toda dualidad, celebrando la igualdad de las cosas, cada uno de tus momentos morará en la verdad. ¿Mm? Tengamos mucho cuidado entonces de creer que estamos en una religión o en un camino espiritual, y esas enseñanzas, esas creencias o esos dogmas... Nos quieren transmitir que la verdad existe en una polaridad. O que tal condición o situación es buena o es mala de acuerdo a cómo nosotros actuemos. Todo aquello que nos lleva a dividir nuestra, nuestro campo de, de realización todo aquello que no nos lleva a la integración no es un verdadero camino espiritual. Es verdad que hay cosas elevadas y es verdad que hay cosas inferiores. Eso desde ya. Pero no por eso es malo, pero no por eso es pecaminoso, pero no por eso es algo que nos vaya a condenar. De hecho, muchas veces es supremamente necesario que vivamos esas realidades inferiores para poder nosotros escalar y ascender. Por eso mismo, no debemos ni tenemos que estar dotados de, de esa capacidad de juzgar, de criticar o de definir lo que es bueno o lo que es malo. Ni siquiera con nosotros mismos, mucho menos con los demás. Entonces, si esa enseñanza de integración, de comprensión, a ustedes el camino espiritual se los está transmitiendo, entonces sí, es verdaderamente un camino espiritual. Pero si hay juicios, pero si hay señalamientos, pero si hay etiquetas, si nos lleva a dividir entonces lo que es bueno de lo que es malo, tengamos mucho cuidado, porque aquí, según Lao Tse, eso no es un camino espiritual que nos conduce a la unidad armoniosa o a la divinidad. ¿Mm? Bueno, lección número 26 del Lao Tse, o del Wa y lo titulé La, verdad, la verdadera voluntad. ¿sí? Y dice así, existen dos clases de bendiciones. La primera consiste en las bendiciones mundanas que se ganan haciendo buenas obras. Estas tienen relación con la mente y por tanto están confinadas al tiempo y el espacio. No dice que sean malas, ¿eh? ojo, tengamos mucho cuidado. Está diciendo que están limitadas a este espacio-tiempo, a esta realidad. La segunda consiste en la bendición integral que recae sobre quienes realizan la conciencia de la gran unidad. Esta conciencia... ...te libera de los vínculos de la mente, el tiempo y el espacio... ...para volar libremente a través de la armonía ilimitada del Tao. Existen igualmente dos clases de sabiduría. La primera es la sabiduría mundana... ...que consiste en una comprensión conceptual de tus experiencias. Como es posterior a los mismos acontecimientos... Necesariamente te impide tu comprensión directa de la verdad. La segunda, la sabiduría integral, implica una participación directa en cada momento. El observador y el observado se disuelven en la luz de la conciencia pura y no existen conceptos ni actitudes mentales para disminuir esa luz. Las bendiciones y la sabiduría que corresponden a quienes practican el camino integral y conducen a otros a él, son mil millones de veces más grandes que todas las bendiciones y sabidurías mundanas combinadas. ¿Sí? A esto le llamo, entonces, poder permitirnos, dejarnos llevar por la voluntad superior, por esa fuerza que desciende de las altas esferas y que trabaja en nosotros. Es lo que decíamos recién, la mente superior. ¿Sí? Y todo eso no está limitado a este espacio-tiempo. Es verdad que nosotros podemos actuar de manera servicial en este mundo y es verdad que nosotros podemos llenarnos de conocimiento de este mundo, pero ¿saben qué? Solo nos va a servir para este mundo. No es algo que se va a incorporar a nuestra alma de forma permanente y eterna. No es algo que llega a nosotros para cambiar nuestra naturaleza y nuestra realidad. Por eso es conveniente permitirnos ser canales de esa voluntad superior. ¿Sí? Vamos comprendiendo, me van siguiendo. ¿Vamos entendiendo a Lao Tse? ¿Mm? Es muy importante esto, ¿eh? Seguimos. Lección 27 entonces del Wau Chin. Y la titulé sin transgresión. Y dice así: no pienses que un ser integral tiene la ambición de iluminar a los que son, a los que no son conscientes o de elevar a las personas mundanas al reino de lo divino. Para él no existe yo y el otro, y por ello nadie a quien elevar ni cielo ni infierno, y por tanto ningún destino. En consecuencia, su única preocupación es su propia sinceridad. ¿Sí? Debemos comprender todos nosotros que de lo único que somos responsables es... De nosotros mismos. Debemos comprender y entender, todos nosotros, de que no estamos obligados, y es más, ni siquiera debemos de transgredir el proceso evolutivo de la otra persona. Debemos de respetar las decisiones, porque si esa persona concibe la realidad de esa manera y quiere actuar de esa otra, pues entonces... Es porque es perfecto, es porque inclusive si forma parte de mi realidad, puesto que yo lo estoy observando, hay enseñanza para mí. Y si yo quiero forzar esa una conducta a la cual yo considero superior, pues estoy desde ya no actuando de acuerdo a la voluntad divina. Diferente sería si viene la persona a buscar mayor guía, mayor luz, mayor conciencia, mayor conocimiento y claro, desde ya que yo tengo que ofrecérsela pero no soy yo el que estoy interrumpiendo los procesos ¿Sí vamos comprendiendo? muy importante, ¿eh? porque cuando uno avanza dentro del camino espiritual lo primero que quiere hacer que es ir y enseñarle, ir y, y, y platicarle ir y transmitirle a todas las personas a las cuales amamos, queremos y, por supuesto, deseamos que sientan lo mismo que estamos sintiendo nosotros. Y la mayoría de veces no es así. Llegó nuestro tiempo, pero no significa que ha llegado el tiempo de las otras personas. Y en eso hay perfección. ¿Mm? Muy bien. Lección número 28, también muy cortita. Y la titulé así, lo que no tiene forma. Dice el guabuchín. Es tentador considerar los vastos y luminosos cielos como el cuerpo del Tao. Sin embargo, eso sería un error. Si identificas al Tao con una forma particular, nunca lo verás. ¿Mm? La mente es la que busca forma. Porque la mente necesita de una frontera, necesita de una limitación. Necesita de algo que sea eh, separado de, de ella, diferente de ella, para poder conceptualizarlo, o sea, requiere de forma, requiere de peso, requiere de condiciones que son ilusión y que no tienen que ver con el Tao. Todos nosotros entonces tenemos que ir más allá. Claro que no vamos a negar las formas, pero las formas muchas veces son aquello que deforma. ¿Sí? No nos perdamos en la ilusión de la forma y aprendamos a captar la esencia. Lección número 29 del Chin y lo titulé de esta manera, una práctica constante. ¿Mm? Y dice así. No pienses que puedes alcanzar la conciencia total y la completa iluminación sin una disciplina y práctica apropiada. Eso es egomanía. Los rituales adecuados canalizan tus emociones y la energía de la vida hacia la luz. Sin la disciplina para practicarlos caerás constantemente retrocediendo en la oscuridad. He aquí el gran secreto. Lo mismo que la eleva, lo mismo que la elevada conciencia de la verdad sutil se obtiene por medio de la conducta virtuosa y de la disciplina constantes, también es mantenido por medio de ellas. Los seres altamente evolucionados conocen y respetan esta verdad. ¿Qué quiere decirnos acá Lao Tse con esta enseñanza? que si nosotros queremos avanzar, que si nosotros queremos despertar, debe de ser una práctica constante. Todos los días de nuestra vida debemos estar ejerciendo una acción orientada y dirigida hacia la luz, orientada y dirigida a canalizar la luz, mejor dicho. Eso significa que pueden ser desde meditación, hasta prácticas de respiración, hasta acciones de servicio, hasta escuchar videos de YouTube. Pero siempre tenemos que estar conectados con todo esto. Porque si no, vamos a retroceder. Porque si no, el mundo nos jala hacia abajo. Es más, dice aquí Lao Tse, aquellos que han logrado un estado de conciencia superior y que han despertado en gran medida deben de continuar. Practicando, porque si uno llega a la iluminación, si uno llega a la realización y ya no practica y ya no se mantiene en ese estado, vuelve a descender. ¿Sí? O sea, es una práctica constante. Ahora, no crean ustedes que es trabajoso, laborioso y tedioso, porque no, si no, eso no sería la iluminación, eso no sería despertar. De ya que cuando uno despierta... Lo menos que quiere hacer es dejar de practicar. Pero bueno, hasta llegar a ese punto, por favor, disciplinémonos. Por favor, asumamos como compromiso la acción constante para poder expander la conciencia, elevar nuestra frecuencia y alcanzar cada vez mejores condiciones eh, para canalizar al espíritu. ¿Sí? Seguimos entonces. Lección número 30. Voy bien, ¿no? Lección número 30. Perfecto. Lo titulé de esta manera. Solo una receta. Dice así. Las palabras nunca pueden portar en sí mismas la belleza de un árbol. Para comprenderlo, debes verlo con tus propios ojos. El lenguaje no puede captar la melodía de una canción. Para comprenderla, Debes oírla con tus propios oídos. Lo mismo ocurre con el Tao. La única forma de entenderlo es experimentándolo directamente. La verdad sutil del universo es inexpres inexpresable e impensable. Por ello las enseñanzas supremas son sin palabras. Mis propias palabras no son la medicina, sino una receta. No un destino, sino un mapa para que lo alcances. Cuando llegues allí, silencia tu mente y cierra tu boca. No analices el Tao. Esfuérzate, por el contrario, en vivirlo. En silencio, sin división, con todo tu armonioso ser. ¡Qué hermoso! Fíjense ustedes, si bien Lao Tse nos deja este eh, el Tao Te Ching, ese maravilloso libro, y el Wau Chin, el libro más extraordinario, vuelvo a repetir de sabiduría, sin embargo nos dice, todo esto es una receta, esto por sí mismo no te va a transformar, esto por sí mismo no te va a hacer despertar. Sin embargo, si lo llevamos a la práctica, esa receta, entonces sí podremos disfrutar de ese extraordinario manjar. ¿Mm? No nos quedemos en la teoría, pasemos a la práctica, busquemos grupos de personas que estén en esta frecuencia. Es verdad que solo podemos alcanzar ese estado del despertar, pero la verdad es que es muy difícil hacerlo solo yo tengo muchos años en esto y desde ya que si el grupo no estuviera apoyándome en este constante trabajo y labor de desarrollo de la espiritualidad tal vez hoy en día no estaría haciendo este video y les estoy diciendo desde una condición en donde desde muy pequeño supe que nací para esto pero aún así Debemos retroalimentarnos todos nosotros, debemos eh, apoyarnos en esos momentos de flaqueza, de debilidad. Por eso es fundamental hallar ese grupo en el cual nos corresponde estar para trabajar y avanzar en este camino tan maravilloso. Muy bien, seguimos. Lección número 31. Recuerden que vamos a llegar hasta la lección número 40, para luego Continuar con otros dos programas y llegar a la lección número 81. Yo lo titulé de esta manera, el smog del pensamiento. Y dice así, Lao Tse, el tao, el tao no va y viene. Está siempre presente en todas partes, lo mismo que el cielo. Si tu mente está nublada, no lo verás, pero eso no significa que no esté allí. Cualquier infelicidad es creada por la actividad de la mente. ¿Puedes abandonar palabras e ideas, actitudes y expectativas? Todo eso es el smog, ¿eh? Y mucho más, claro. <risa> en este caso, el Tao surgirá a la vista. ¿Puedes permanecer en calma y mirar dentro? En este caso, verás que la verdad está siempre disponible, siempre sensible. ¿Sí? Qué hermoso entonces. Y esta debe de ser de las máximas disciplinas que de forma diaria nosotros tenemos que desarrollar. Buscar silenciar la mente a través de la meditación, a través de la respiración, a través de elevar nuestra frecuencia ejerciendo y desarrollando aquello que hayamos aprendido. Amar también silencia a la mente. Cuando uno ama y vibra en esas frecuencias tan elevadas, la mente queda paralizada, no tiene nada que agregar. ¿Sí? Entonces tiene que ser alimentado permanentemente esta eh, condición que busca silenciar la mente y elevar las frecuencias. De esa manera se despeja el smog, se despeja la nube y se ve la luz. Y se ve ese gran sol que brilla dentro de nuestros corazones. Muy bien. Lección número 32. Lo titulé Unidad Absoluta. Y dice así. El ego dice que el mundo es vasto y que son minúsculas las partículas que lo forman. Cuando las minúsculas partículas se juntan, aparece el vasto mundo. Cuando se dispersa el vasto mundo, dice, aparecen las partículas. El ego está hechizado por todos esos nombres e ideas, pero la verdad sutil es que mundo y partícula son lo mismo. Ni el mundo es vasto, ni la otra es minúscula. Cualquier cosa es igual a cualquier otra cosa los nombres y los conceptos solamente bloquean tu percepción de esta gran unidad por ello es sabio ignorarlas quienes viven dentro de sus egos están continuamente desconcertados luchan frenéticamente por conocer si las cosas son grandes o pequeñas si existe o no un propósito para juntarse o dispersarse si el universo es ciego y mecánico ¿O la creación divina de un ser consciente? En realidad, no existen fundamentos para tener creencia o hacer comentarios sobre estas cosas. Por el contrario, mira tras ella y discernirás la verdad profunda, silenciosa y completa del Tao. Acéptalo totalmente y desaparecerá tu desconcierto. ¿Mm? Wow también es para empaparse de estas palabras y no para pensarlas porque si las pensamos estamos haciendo lo que el Tao no pide pero sí para dejarse impregnar de estas lecciones que nos transmiten una y otra vez intégrate, una y otra vez no hay pequeño, no hay grande ¿Mm? todo es como debe y tiene que ser porque ya vieron lo que pasó recién. Si dejamos de entrar la mente, cortamos el flujo y entonces, por esa preocupación o por esa angustia, no permitimos que algo maravilloso se esté dando. Y bueno, en esta grabación acaba de suceder, por eso lo estoy comentando. ¿sí? Aunque Ricardo haya hecho el corte. Y eh, continuemos entonces. Perfecto. Lección número 33 del Wawuchin. Y lo titulé de esta manera. Vaso de agua de mar. Y fíjense qué, qué importante, porque vamos a entender por qué lo titulé así. Lo mismo que el mundo puede revelarse como partícula, el Tao puede revelarse como seres humanos. Aunque el mundo y las partículas no son la misma cosa, tampoco son algo diferente, aunque el cuerpo cósmico y tu cuerpo no son la misma cosa, tampoco son algo diferente. Mundos y partículas, cuerpos y seres, tiempo y espacio, son todas expresiones transitorias del Tao. Invisible, inaprensible, el Tao está más allá de cualquier intento de análisis y clasificación. Al mismo tiempo, su verdad está allí, a donde te dirijas. Si puedes dejarlo partir de tu mente y rodearlo con tu corazón, vivirá dentro de ti para siempre. ¿Qué es lo que nos está diciendo y por qué lo titulé vaso con agua? Porque los elementos que existen en este cuerpo, que existe en esta partícula, inclusive que existe en la mente inferior, también está en el universo, también está en la divinidad, también está en ese inmenso y vasto mar. Si bien no somos la misma cosa, los elementos que están en el, en el mar y en, el, y en ese vaso con agua que somos nosotros, son exactamente lo mismo. ¿Sí se explica y sí se entiende de mejor manera? Con esta ilustración, no somos la misma cosa, más sin embargo, tenemos los mismos elementos. Ahora, qué maravilloso que el vaso con agua se integre al inmenso y vasto mar. ¿Dónde está el vaso con agua? En ese inmenso y vasto mar. ¿Mm? Ya no podemos rescatarlo. Qué miedo para el ego, ¿no? Dejar ese vaso con agua e integrarse al mar infinito. No, qué terrible. ¿Cómo creemos nosotros integrarnos a el inmenso y vasto mar? Ya no tendríamos límites. ¿Diría cómo sé cuál soy? ¿Cómo? Diría luego cómo sé cuál soy. Claro, entonces ya no soy. ¿Cómo sé quién soy? Pero es justamente eso lo que debemos nosotros de alcanzar y de lograr, vencer el terror y el miedo que son pura ilusión, porque en definitiva hemos salido de ese mar y vamos a volver a ese mar. El vaso con agua nunca, jamás realmente ha estado separado. ¿Sí? Lección número 34, entonces, del guabuchín. Nos quedan los últimos seis. Dice así, o mejor dicho, lo titulé así: estar en el mundo sin pertenecerle. ¿Sí? Estar en el mundo sin pertenecerle. Todas las cosas del universo van de lo sutil a lo manifiesto y regresan de nuevo. Tanto si se trata de la forma de una estrella o de una persona, el proceso es el mismo. Primero existe la energía sutil. A continuación se hace manifiesta y cobra vida. Después de un tiempo la vida se acaba pero la energía sutil continúa bien volviendo al reino sutil en donde permanece o uniéndose de nuevo a las cosas manifestadas. El carácter de tu existencia viene determinado por las energías a las que te conectas. Si te unes a energías toscas, amar a una persona, odiar a un clan, rechazar una experiencia o condescender habitualmente en otra, llevará una serie de vidas pesadas y encadenadas. Esto puede continuar durante un largo y aburrido tiempo. El proceso del ser integral es unirse a las cosas más elevadas. Aferrándose a lo que es refinado y sutil, atraviesa los reinos refinados y sutiles. Si entra en el mundo, lo hace ligeramente sin apego. De este modo, puede ir a cualquier lado sin dejar siquiera el centro del universo. ¿Mm? O sea, estamos en este mundo, pero no pertenezcamos a este mundo. Nuestra atención, nuestro centro de gravedad, no está en las cosas mundanas y toscas, está en lo más elevado. Fíjense ustedes que en, estas enseñanzas tienen 2600 años y mucho más. Sin ningún lugar a duda. La UCE lo dio a conocer, pero son perennes y eternas estas enseñanzas. Y hoy en día siguen siendo perennes y eternas. Son absolutamente contemporáneas. Y como son contemporáneas, debemos de tenerlas presentes. Sí, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta por allá? Sí, Claudia. Muy bien. Desde Colombia nos hacen una pregunta, a ver. Una pregunta, porque eh, no entiendo por qué dentro de lo que estás diciendo ahora se contempla el amar a una persona. Muy bien, aquí hace referencia, si amar a una persona o odiar a una persona nos mantiene atados a nosotros, a este mundo. Porque justamente dice a una persona. Cuando amamos a una persona significa que al resto no amamos. Y eso nos ata todavía a la forma, nos ata todavía a la ilusión, nos ata todavía a este mundo. Cuando hablamos de amar, debemos amar en todas direcciones. ¿Sí? ¿Está bien, Claudia? ¿Está buena la respuesta? Sí, o sea, entonces se trata de amar a la humanidad. Entonces se trata de amar, de amar. Y no definamos, porque si definimos humanidad estamos dejando fuera a las otras especies. Se trata de amar, sin clasificar, sin etiquetar, sin dividir. Amar. Eso es el Tao. ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias Colombia. Mucho amor que necesita Colombia. ¿eh? Mucho amor. ¿eh? Mucho amor. Enviemos amor. Bastante, bastante en estos momentos. Bueno. Muy bien. Sigamos entonces con la lección número 35. Simple evolución, refinación. Así lo titulé. El conocimiento inte intelectual existe dentro y fuera del cerebro. Como el cerebro es parte del cuerpo que debe un día perecer, esta, esta serie de hechos, por grandes e impresionantes que sean, también perecen. Sin embargo, la percepción interna es una función del espíritu. Como el espíritu te sigue ciclo tras ciclo de vida, muerte y renacimiento, tienes la oportunidad de cultivar la percepción interna de forma continua. Refinada con el tiempo, la percepción interna se hace pura, constante e inalterable. Este es el principio de inmortalidad. ¿Sí? Entonces... De lo que está hablando es la búsqueda de perfección constante. Sed perfectos, tan perfectos como mi Padre que está en los cielos. Ahí está la esencia de la inmortalidad. Porque aquello que vayamos incorporando, que tenga, por supuesto, como esencia la sabiduría y no el conocimiento intelectual o mundano, va a permanecer forever, eternamente en nosotros. Sí. Pero, por ejemplo, aquí cuando dice ser perfecto, acabo de comprender que no es ser perfecto en base a una imagen exterior. Ahí sino está. Dejarse ser es ser perfecto, ¿verdad? Sí, la palabra correcta es ser perfectible. O sea, la búsqueda constante de la perfección, porque la perfección en esencia tampoco existe. La misma divinidad está en constante evolución y en constante mejoramiento. Y muchos religiosos se espantarán, porque dirán, no, es que Dios es perfecto. Si Dios fuera perfecto, sería algo estático y fijo. Y si es estático y, y está fijo, como lo vemos aquí, en esta realidad, y ya sabemos que así como es arriba es abajo, entonces Dios estaría muerto. Porque solo lo muerto es estático y está fijo. La misma divinidad está en evolución, la misma divinidad es perfectible. Por eso nosotros, como seguimos a la divinidad, debemos estar en permanente perfección, aunque nunca jamás la alcancemos, porque siempre hay más, siempre hay más. Para nosotros, para la divinidad, para el todo, que es la misma cosa. <risa> bueno, muy bien. Seguimos... Lección número 36 y esta yo creo que debemos de poner aún mucha más atención. La voy a leer despacio porque la resumí eh, titulándola de esta manera. El resumen de todo resumen. <ríe> o sea, aquí está el resumen que he resumido con este título que ya me enredé. Bueno, sigamos. <ríe> Pongan atención. Es completamente posible para ti lograr la inmortalidad y experimentar la alegría y la libertad absoluta para siempre. ¿Mm? Aquí nos dice entonces claramente que la trascendencia, que la iluminación, que la inmortalidad, que la divinización es posible. ¿sí? Eso es algo que lo podemos alcanzar en experiencia, en realidad. Luego continúa, la práctica de la virtud sin distinciones es medio para alcanzar este fin. Practicando la bondad y la generosidad, tu vida se armoniza de manera natural con el camino integral. Arman armonizando tu vida con el camino integral, empiezas a eliminar la barrera a ilusorias entre personas y sociedades entre oscuridad y luz, entre vida y muerte, entre pan y morena. No, no, eso es de acá. Hubo elecciones y bueno, nada de política. Al eliminar estas ilusiones, obtienes la compañía de los seres espirituales supremos. Fíjense ustedes, qué extraordinario, cuando entonces aspiramos a ir más allá, de esas divisiones más allá de esas distinciones y separaciones llamamos la atención de los seres de luz de aquellas almas que ya están realizadas que ya se han integrado al todo entonces recibimos por supuesto su patrocinio su ayuda ¿eh? su protección su guía, eso es así lo dice el mismo Lao Tse luego continúa. En su compañía estás protegido de las influencias negativas y tu energía vital no puede ser disuelta. Es así como logras la inmortalidad. Recuerda, no se trata de, de que quienes cultivan la plenitud de sí mismos no encuentren las dificultades en la vida. ¿Mm? Si estamos avanzando y si estamos siendo apoyados y ayudados por seres de luz, no significa que no vamos a tener dificultades. Claro que las pruebas se van a presentar. Pero dice, se trata de que ellos entiendan que las dificultades constituyen el camino mismo hacia la inmortalidad. No obstante, afrontándolas con calma y abiertamente, aquellos se desarrollan y evolucionando alegremente en respuestas de las mismas, se hacen tan naturales, tan completos y tan eternos como el mismo Tao. ¡Qué fantástico! Eh! ¡Qué extraordinario entonces! Por eso el resumen de todos los resúmenes. ¿Mm? Busquemos, por supuesto, alcanzar esa trascendencia porque vamos a ser ayudados, porque si a nosotros se nos enseña que hacer las cosas en grupo y en comunidad es mucho más simple y va de acuerdo a la voluntad divina, ¿cómo no nos van a ayudar nuestros hermanos mayores? Ahora, esa ayuda no significa que nos van a resolver todos los problemas. No. Nos van a dejar vivir y, además, nos van a empujar a que vivamos las circunstancias que requerimos y que necesitamos para poder fortalecer nuestra alma y valorar muchísimas cosas, que si no lo viviéramos, si no pasáramos por esas pruebas, si no hiciéramos el esfuerzo, nunca jamás aprenderíamos. ¿Sí? Nosotros también, cuando apoyemos y ayudemos a otros, pues no, lo, no resolvamos todos los problemas, ni les demos las respuestas de inmediato. Permitamos a esas personas a las cuales podemos ayudar, que hagan un esfuerzo. O sea, también empujemos a la persona a que se vaya curtiendo en ese reconocimiento de que es capaz de todo. Como todos nosotros somos capaces de todo. No hay limitación. Toda carencia, todo sufrimiento, todo dolor está impuesto por nuestras propias creencias y limitaciones que tienen que ser disueltas, que tienen que ser superadas. ¿Mm? Y qué maravilloso y qué extraordinario si hay personas a nuestro alrededor y si hay maestros, que así es sin ningún lugar a dudas, que nos ayuden en ese proceso de darnos cuenta que eso era algo generado por nosotros y nunca jamás estuvo afuera. ¿Mm? Muy bien, ya pronto terminamos. ¿eh? No se me queden dormidos, síganme. Lección número 37, se titula de esta manera, lo ecológico con lógica superior. Así lo titulé. Bueno. Una persona superior cuida del bienestar de todas las cosas. Lo hace aceptando la responsabilidad de la energía que manifiesta, tanto activamente como en el reino sutil. Cuando mira un árbol, no ve un fenómeno aislado, sino raíces, troncos, agua, tierra y sol. Cada fenómeno relacionado con los demás y el árbol surgiendo de este estado de relación. Mirándose a sí mismo ve la misma cosa. Árboles, animales, humanos o pájaros, insectos, flores y pájaros. Estos son imágenes activas de las energías sutiles que fluyen desde las estrellas a través del Universo. Encontrándose y combinándose entre sí y con los elementos de la Tierra hacen surgir todas las cosas vivas. Las sub, la persona superior comprende esto y entiende que sus propias energías desempeñan un papel en ello. Comprendiendo estas cosas, respeta a la tierra como a su madre, al cielo como a su padre, y a todas las cosas vivas como a sus hermanos y hermanos. Cuidándolos sabe que se cuida a sí mismo, dándoles a ellos sabe que se da a sí mismo. En paz con ellos está siempre en paz consigo mismo. Bueno, aquí tenemos entonces a Lao Tse la primera persona verde, <ríe> la primera persona en pos de la ecología, que nos dice que, por supuesto, la naturaleza, así como nosotros actuemos, así como nosotros la sintamos, así como la vivamos, es como nosotros nos sentimos, nos juzgamos o nos percibimos a nosotros mismos. Si desde ya nos tenemos que amar, ¿cómo no amar a todo lo que nos rodea? Y ojo, ¿eh? incluido, sabiendo y entendiendo que todo esto es una ilusión. Incluido, sabiendo y entendiendo que todo esto, todo esto está generado por el llamado de Miurgo. Claro, el Tao no lo llama así. Más sin embargo... Todo está porque tiene que estar. Y el Tao sí lo dice así. Aún el mismo demiurgo tiene su función. Aún esta ilusión, en lo cual es una verdadera prisión, tiene un propósito. Y ese propósito es que despertemos. Y ese propósito es que amemos. Y ese propósito es que vivamos en plenitud y en dicha permanente y constante. ¿Mm? Continuamos. Lección número 38 del maravilloso Chin, ¿Sí? Este libro extraordinario que todos nosotros tenemos que tener como libro de cabecera. Y lo titulé de esta manera. Encuéntralo ahora. ¿Por qué correr en pos de verdad? Esta vibra en cada cosa... ¿Vibra o vida? Bueno, esta vibra... Dice, en cada cosa y en cada no cosa, desde la punta de tu nariz. ¿Puedes estar en calma y ver la verdad en la montaña, en el pino, en ti mismo? No crees que la descubrirás acumulando más conocimientos. El conocimiento crea duda, la duda te hace tener hambre de más conocimiento. No te puedes saciar comiendo de este modo. La persona, la persona sabia se alimenta de algo más sutil, se alimenta de la comprensión de lo que tiene nombre, nació de lo que no tiene nombre, de que todo ser fluye del no ser, de que el mundo que se puede describir emana de una fuente indescriptible. Encuentra esta verdad sutil dentro de su propio ser y llega a estar completamente satisfecho. Así pues, ¿quién puede permanecer tranquilo y contemplar el ajedrez del mundo? Los insensatos siempre están haciendo movimientos impulsivos, pero los sabios saben que la victoria y la derrota se deciden por algo más sutil. Saben que existe algo perfecto antes de que se haga ningún movimiento. Esta perfección sutil se deteriora cuando se aprenden acciones artificiales. Así pues, conténtate con no alterar la paz. Permanece en silencio. Descubre la armonía en tu propio ser. Acéptala totalmente. Si puedes hacer esto, lo obtendrás todo y el mundo sanará de nuevo. Si no puedes hacerlo, te perderás para siempre en la sombra. En definitiva... Debemos de fluir, debemos de ir recibiendo las señales y no dudar a cada paso y a cada acción de nuestras vidas. Cuando buscamos eh, algo, cuando esperamos algo, cuando tenemos la intención de esto otro o de aquel otro, estamos contaminando esa sabiduría, esa voluntad superior, esa maravillosa trascendencia que puede darse a través nuestro. Y por eso, para poder vivir de esta manera, debemos de imitar a los niños. Ser como niños, para ellos es el reino de los cielos, ¿no? El niño no anda buscando, esperando, bueno, ya cuando crece sí, ¿no? Pero el niño que vive en esa espontaneidad, que vive en ese permanente presente que es desde ya natural y, y, y que vive con una sonrisa de oreja a oreja porque no teme a lo que ha de venir confía en que todo se da de forma permanente y constante es siempre asistido es siempre guiado es siempre llevado al sitio y al lugar correcto así nosotros tenemos que recuperar entonces esa condición, esa actitud, y decirle al universo, y decirle al Tao, aquí estoy, y soy, de nuevo, ese niño. Esperando ser guiado, esperando ser cuidado, esperando ser abrazado. Bueno, continuamos entonces, lección 39. Lo titulé, todo es circular y cíclico. Si vas en búsqueda del gran creador, volverás con las manos vacías. El origen del universo en última instancia inconocible, un gran e invisible río que fluye eternamente a través de un fértil valle. Silencioso y no creado, crea todas las cosas. Todas las cosas nacen del reino, sutil al mundo, manifestado mediante la relación mística del yin y el yang. El dinámico río Yang empuja hacia adelante y el tranquilo valle Yin es receptivo y mediante su integración nacen las cosas a la existencia. A esto se, como, se conoce como el gran Tai Chi. El Tai Chi es la verdad integral del universo. Todo es un Tai Chi tu cuerpo, el cuerpo cósmico, la forma, la apariencia, la sabiduría, la energía, las uniones de las personas, la dispersión del tiempo y de los lugares, todo ello nace mediante la integración del yin y el yang, se mantiene y se dispersa sin la dirección de ningún creador, tu creación, tu autotransformación. La acumulación de energía y sabiduría, la disminución y el término de tu cuerpo, todas estas cosas tienen su lugar por sí mismas sin la acción sutil del universo. Por ello es necesario el esfuerzo. Por, eso, por ello digo, no es necesario el esfuerzo agitado. Sé simplemente consciente del gran Tai Chi. ¿sí? Y eso es como el Duni. Este deporte maravilloso que practicamos, circular, eso es Tai Chi, fuerza que viene y fuerza a la cual la redirigimos trabajando con el yin y el yang en permanente movimiento circular de no resistencia y de no violencia. En ese estado entonces siempre hay soltura, en ese estado siempre hay relajación. En ese estado siempre hay una elevada vibración. Y ahora sí, vamos llegando al final de este programa, de este segundo pro, programa del Wabuchín. Nos quedan dos más y la última lección, la número 40 por el día de hoy. Y lo titulé de esta manera, Muj". Mueres según cómo vives o vives por siempre. Y dice así, las leyes naturales del universo son inviolables, la energía se condensa en sustancia, los alimentos se toman por la boca y no por la nariz, las personas que olvidan respirar se, amoró, se amorata y muere, sencillamente no pueden descartarse algunas cosas. Forma parte también de la ley cósmica el que lo que dices y lo que haces determina lo que sucede en tu vida. ¿Mm? O sea, no se transgreden las leyes naturales. En cada dimensión y en cada realidad, en cada mundo, inclusive hasta en cada país, no deben ni tienen que ser transgredidas esas leyes. Porque si se hacen, siempre hay consecuencias. Continúa. La persona ordinaria piensa que esta ley es externa a sí misma y se siente encerrada y controlada por ella. Así pues, sus deseos perturban su mente, su mente perturba su espíritu y ella vive en una constante agitación consigo misma y con el mundo. O sea, no comprende y no entiende esa ley y, lo, y la cree injusta. Y por eso vive en pleito con esa ley. Y por eso genera karma tras karma, y eso es ceguera, y eso es insensatez, y eso es ignorancia. ¿Mm? Parece que no quiero terminar el video, ¿no? <risa> no, sigo leyendo, sigo leyendo. Así pues, sus deseos perturban su mente, su mente perturba su espíritu, y ella vive en una constante agitación consigo misma y con el mundo. Gasta toda su vida en la lucha. La persona superior reconoce que ella y la ley sutil son una misma cosa. Por ello, se desarrolla de acuerdo con ella, actuando con moderación y clarificando su mente. Al comportarse de este modo, se encuentra en armonía con todo lo que es divino y está iluminado. Pasa sus días bebiendo de la serenidad y respirando de la satisfacción. Esta es la verdad profunda y simple. Eres el dueño de tu vida y de tu muerte. Lo que haces es lo que eres. ¿Sí? Y hemos llegado entonces a la lección número 40 del Ching Y todos nosotros dejemos de pelear con esta realidad, con lo que nos rodea y con las leyes que rigen nuestra vida. Porque si es así, tienen una función, tienen un propósito y es más, forma parte de nosotros mismos. Integremos todo eso y despertemos. ¿Mm? Muy bien, hasta el próximo programa entonces. ¿eh? Gracias,